El cambio que hubo de figuras no políticas que le ganaron a figuras políticas. Está el caso de Boli, ahorita Génesis, ¿cómo se llama? Aníbal, no te me vayas, estoy asustado. ¿Cómo se llama la joven que, que dijo. Eh, no, no sé, una, joven. una joven ahí que, que nunca yo la había visto en el ambiente político, entre otras figuras que han surgido de, de la nada, eh, igual que el mismo candidato presidencial, Gonzalo Castillo. Que ganaron eh, eh, eh, la precandidatura para ser candidato a, a una jurul como senador, como diputado, etcétera, etcétera. Nuevas caras. Aquí mismo surgió también nuevas caras en, en algunas posiciones. Está el caso de, de Nicolás Hidalgo, que nunca había aspirado a una posición a nivel de diputación y de senadoría, que también salió. salió. Y me dijeron que Mildred Sánchez había salido. Mildred Sánchez también, una eh. cara nueva. ¿Eh? Eh, Arca, que es mi candidata eh. declarado, ¿eh? ¿Duela quién le duela? Rafael Arcángel. ¿Eh? Rafael Arcángel ah, esa joven, salió, ¿Cómo salió, se llama esa joven? Y eh, eh, eh, Merca, ayúdame. ¿Cómo? Chelly Gómez. ¿Y, che, ¿Y a qué aspiraba eso? Apiró? Entonces, ¿a, ¿A qué era que ella aspiraba? Regidora. Chely Gómez. Entonces, esos son los algoritmos que utilizó Gonzalo. <risa> eh, eh, ella de la corriente de Gonzalo? Me tengo entendido. Esa salió Pero, a, esa es la misma? No, esa es la misma. Sí, pero mírenme a mí, eh, que es conmigo. Sí, mi chata ya está bien. No, es que yo no la conozco. No, yo no, no, no sé, ni yo, yo tampoco la esa, conozco. Yo no, yo no sé esa, quién es. No, me no tampoco. por ejemplo, ahí está. A esa le salió gratis. Sí. No, yo, yo hubiese votado aquí. No. Por, si, si veo la cara de ella, eh, ah, aquí. bueno, pero ella es congreso de turismo. ¿qué? No, no. Regidora. Entonces, ah, ahí sí. está el boli, que es de la corriente. Bolívar Valera de la corriente de, de, de Gonzalo de, de Gonzalo que también ganó el de Roberto Salcedo ganó como precandidato ganó como ahora es candidato a diputado. A diputado entonces es ese algoritmo que yo digo porque cuánto le sumó a Gonzalo ese señor pero ahí está la hija de la tora buena o mala ella se, se pronunció está Joni Estrella no, está Santiago verdad. Matías a los foques lo foque. uno de los mayores influencers que tenemos en el género urbano y la juventud que también estuvo apoyando a Gonzalo Castillo. Pero estuvo el caso de el clásico, el mayor clásico, que incluso llevó él, llevó, a, arrancó por varios barrios de la capital y, llevo, y llevó a esos, esos jóvenes a votar. Ahí estamos viendo las imágenes. Esa es de la contradicción que tiene la argument, el argumento que hace Leónel Fernández. Leónel Fernández es el, el ciudadano dominicano que ha tenido el privilegio de ser presidente, que mayor cantidad, ma, mayor cantidad de, de proyectos tecnológicos ha implementado para el desarrollo de, de la República Dominicana. Entonces, eh, escuchar a Leonel Fernández decir que, que no sirve, que, fun, que no funcionó un sistema electrónico como el de la votación que hubo ayer, como que no le luce. Además, Leonel Fernández vendió eh, República Digital, RD, que sí. eh, lo que vino aquí a, sí. inclusive y expuso. Que todo entonces, ser, y también vendió el internet gratis. El internet, eh, el wifi, ese tipo de sí. cosas, todo. Entonces, de repente, como que, que, que no, no le queda bien. Y Gonzalo, por el contrario, entonces fue el que asumió esa, esa, ese liderazgo en el manejo mercadológico de su figura, porque fue en 66 días, señores, 66 en el que, que Gonzalo se hizo presidente, sí. que, candidato presidencial, con grandes potencialidades para ser el presidente de la República, como él dijo Mira, en su ahí estamos viendo a Gonzalo, con su equipo, que conectó incluso o sea mucha gente quiso decir que esa camisa mangas cortas cosa Gonzalo su estilo antes de él imaginarse que iba a ser candidato presidencial sí. tenía ese estilo que mucha gente quiere decir que es un estilo para conectar con la juventud no no no desde que él llegó a obra pública, inclusive él usaba uniforme igual que los empleados normales con una camisa manga corta que sí sí ahí, no y, obra no y, y exactamente entonces eh, eh, ahora la estrategia de Danilo Medina sangre nueva porque fue una estrategia de Danilo Medina, sí. no de Gonzalo. No, no. Gonzalo fue un herramienta. Tú. Danilo Medina llevó a, a, a Santiago Matías al palacio. A palacio. Y al Boli. Y al Boli. Y, y, y, y a Correa. Y a Correa. Que se, que Correa. cogió miedo, sí, si no sí. hoy fuera también. Candidato. Candidato. Sí. Entonces, Danilo se dio cuenta que el mayor ciento de votantes hoy, y los que mueven masa, son jóvenes. Y los yeah. jóvenes que fue lo que dije ayer, independientemente, por mi generación, quizás también la suya, uno no conecta, que te represento Santiago Matías, que realmente ha hecho cosas buenas, cosas malas, pero uno no se identifica porque uno anda con los pantalones en el suelo, nunca lo sé. Entonces, lamentablemente, sí hay que ser realista que demostraron ese poder de los urbanos, la juventud eh, eh, y los milenios que son los que tienen el poder político ahora. Y fue lo que hizo eh, acopio directo eh, Gonzalo. Sí. Se fue a eso. Gonzalo manejó la campaña en las redes. En las redes. A la televisión, por la limitación que tenía por, con, la, con la Junta Central Electoral, fue menos. Su trabajo mercadológico fue a, a través de las redes, usando las redes como o, herramienta. Otro dato. Ah, no, que, que Leonel gastó menos que él. Señores, Leonel es una figura que lo conocen a tal o lo extraterrestre. O sea, tres veces presidente, estadista y todo. Gonzalo tenía que hacer un, un mayor esfuerzo de posicionamiento porque nadie conocía la cara de Gonzalo. Y funcionó porque hasta los leonelistas, todo el mundo, en vez, cuando iba a los medios, de hablar de su candidato, pero como su candidato no necesitaba publicidad, hablaban de Gonzalo. Le estaban sumando voto a Gonzalo. Pero también Leonel. En este momento en que Danilo Medina anda todos los domingos con camisa de manga, como le llaman. vestido normal, no, Danilo, en la visita sorpresa. Y eh, camina y va a inauguraciones en Chacabana, normal, y ah, con camisa remangada. Y gorrito. Y gorrito. Entonces, en, en siete años, con ese tipo de, de figura presidencial, y Leonel no se quita un saco.